Andromus Pérez, tengo 27 años, eh, estoy cruzando mi quinto año de economía. Conocí este, este negocio hace dos años, cuando mi familia decidió abrir una, una casa de renta y mi mamá me encomendó la tarea de cuál sería la mejor manera de ahorrar las redes sociales y cómo usar el internet para atraer clientes potenciales a la casa. Bueno, yo me conecté a internet, me empecé a informar y me di cuenta que la plataforma Airbnb era una de las más de las que tenían más hype en aquel, en aquel momento y que vendría muy bien si lograba introducirme y saber cómo, cómo trabajar con ella. Eh, muchos vecinos míos se dieron cuenta de que eh, a mi casa eh, estaba siendo más exitosa que, que la de ellos y simplemente se acercaron a preguntar cómo era que nosotros teníamos más clientes y por qué nos iba bien y en primera instancia les expliqué que era B. &B. Pero empecé a notar que mucha gente o no tenía tiempo para lidiar con eso o no entendía muy bien cómo usar el, el ingreso en una barrera y le pregunté si querían eh, que los ayudara con estos menesteres. Y al principio todo estuvo bien. Generalmente eh, clientes que yo he tenido me recomiendan a personas, muy amigos de ellas, muy, con particularidades similares y se acercan a mí y me explican, yo no tengo tiempo, yo no entiendo qué es eso, B&B, Airbnb y, y ya yo lo primero que hago es explicarle y entonces más que, más que un cliente se convierte ya en un amigo y parte de la familia. Eh, hasta ahora tengo eh, cerca de entre 30 y 40 clientes. Eh, para una persona es un poco difícil llevar tanta, tantas, eh, tantos clientes a la vez con, con, con un internet un poco precario. Eh, realmente lo que nos está frenando a nosotros es eh, conectividad. Nos gustaría mucho tener entender eh, nuestros móviles, ya que eso eh, nos optimiza eh, que, que la, el espacio-tiempo de, de tener una, una solicitud y una respuesta, ya que si estamos en la calle tenemos que ir a un parque o tenemos que venir hacia la casa entonces eso nos ayudaría bastante. El precio de las tarifas también no son las más competitivas a nivel mundial y, nos, y nos, también a la hora de, de nuestras ganancias nos, nos influye bastante y negativamente. Me gustaría en alguna instancia formar alguna especie de, de compañía como el B&B, pero bueno, en Cuba. Eh, trabajar incluso con, la, con, las de, con las de nosotros, con cubanacán eh, lo que nos afecta es el marco legal y las personas que nosotros no somos personas jurídicas.